Hola, antes que nada queremos darles la bienvenida a la Universidad Pública y a la facultad más linda de toda la UNC. Mi nombre es Luchi, soy la presidenta del Centro de Estudiantes y con mis compañeros formamos parte de Arcilla La Bizaira y somos la conducción del Centro de Estudiantes de la FCC. El centro es el espacio de representación de todos los estudiantes de la facultad y se encarga de defender todos nuestros derechos, de ampliarlos y profundizarlos y de estar presente frente a cada situación y problema que surja a lo largo de todo nuestro paso por la facultad. Además, lo construimos día a día con el aporte de cada estudiante de la facu, porque estamos convencidos de que esa es la mejor manera de hacerlo, colectivamente y entre todos. Desde el centro de estudiantes también generamos instancias de acompañamiento que puedan garantizar el ingreso y la permanencia de todos en la universidad pública. Es por eso que llevamos adelante el programa Ingresar, que consta de grupos de estudio y talleres de redacción para compartir conocimientos entre todos y sacarnos las dudas de cara a los parciales y a las entregas más importantes del ingreso. Además de cursar, rendir parciales y estudiar, hay un montón de espacios de participación del SEC, en el cual estudiantes de todos los años nos encontramos a discutir sobre temáticas que nos convocan. Además, generamos y producimos contenidos. Es desde los espacios de la Comisión de Género y la Comisión de Derechos Humanos, junto con los espacios de producción del SEC, que son, en el Centro de la Historia, un podcast que aborda diferentes temáticas de actualidad y entretenimiento, y el ANCLA es una revista en formato de newsletter, donde estudiantes publican notas todos los días, donde también adquirimos... Eh, formaciones y prácticas para nuestra formación profesional Bueno, por último pero no por eso, menos importante queremos comentarles que desde el SEC gestionamos la Secretaría de Deportes que administra todos los equipos de la Facu además, como estudiantes de la UNC es nuestro derecho participar de las prácticas deportivas gratuitas y de calidad, así que ya saben no duden en sumarse a los equipos de fútbol, volei, handball, básquet futsal, rugby y hockey entre muchas otras. A toda esta información puedes encontrarla en nuestra cuenta de Instagram, sec con doble C-fcc. Y también podés sumarte a los grupos oficiales del Ingreso 2022 para no perderte nada y estar al tanto de todas las actividades que se vienen. Nos vemos pronto y bienvenidos otra vez.